Constitución Política de la República de Nicaragua Título IV. Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense Capítulo 5, Derechos Laborales Artículo 84. Se prohíbe el trabajo de los menores en labores que puedan afectar su desarrollo normal o su ciclo de instrucción obligatoria. Se protegerá a los niños y adolescentes contra cualquier clase de explotación económica y social.